aquí, me siento ya tu borracha antes de tomar, pero esta es coñac para, para, para adelantar la garganta, ya que yo no, yo no practico, yo no, yo no caliento, voy a subir, antes de subir, o no tomo nada, o me tomo un traito de coñac o algo para poder uh, calentar la garganta, ella <risa> la va a llevar a su escenario, vamos para allá, estamos aquí con esta pues, gente de Alabama, bien contenta bien agradecida. That's the that you've E Amém.